Ya, ya tengo, sí, pero acá tengo todo el pronto. Lo que me gustaría poner sería algo de, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo en vivo. Buen día, amigos de Facebook para toda América Latina, España, Guatemala, Colombia. Aquí tenemos también a Uruguay, Chile, Brasil y Argentina. Bienvenidos a la cuenta regresiva de nuestro torneo internacional online de Karate y Kobudo, organizado por la Escuela de Shidokan Kobayashi Karate Do y Kobudo Sudamérica y Jim Bukai Cobudo Argentina, en 54 minutos 33 segundos, comenzará la transmisión en vivo por esta red para todos los espectadores. Más de 125 atletas de todas partes del mundo se dieron cita para dirimir nuestros primeros campeones en el torneo internacional online de Karate Cobudo. Bienvenidos todos a esta propuesta de confraternidad deportiva. Amigos de toda América Latina, buenos días. Estamos a 43 minutos de largar nuestro de comenzar nuestro torneo internacional de karate y kobudo. Kobayashi, Shidokan Kobayashi Karate do y Jim Bukayo Okinawa Kobudo, Argentina presentan en exclusividad este torneo internacional online. Queremos hacer también nuestro agradecimiento a todos los que hicieron posible este evento. A la Asociación de Karate y Cobudo del Uruguay, de Radco Balcar Sensei. A Shindokan Argentina, de Carlos Pallero Sensei. Shindokan Uruguay, de José Luis Olivera Sensei. a la Yotokan Ryu del Instituto de Karate Tradicional Uruguayo y todos sus doyos afiliados, a los amigos de Chito Ryu de Guatemala, a los amigos de Goyo Ryu de Colombia, también los amigos de Goyo Ryu, España. Y a los amigos de Goyo Ruiz Guatemala. Los esperamos 41 minutos. Y arranca el tatami virtual. Se pone de fiesta. Estimados amigos, estamos a solamente escasos 3 minutos 30 segundos de comenzar las actividades de nuestro torneo internacional online de Karate Cobudo. Queremos agradecer a los que hicieron posible la realización de este evento. A los amigos de Shito Ryu Guatemala, a los amigos de Goyo Ryu Yodokan Colombia, a los amigos de... Gojo Ryu, Shodokan, Argentina. Gojo Ryu, Shodokan, España. Gojo Ryu, Shodokan, Chile. Desde la cordillera nos están acompañando. Shindokan, Shitoryu, Argentina. Shindokan, Shitoryu, Uruguay. Los hermanos de Kyudokan, Gigate de Uruguay. A la Asociación de Karate Cobudo del Uruguay. A los doyos que integran la red de escuelas Kobayashi Shidokan en Córdoba, Brasil, Uruguay, Rafaela, Bariloche. Y a los doyos que integran el Instituto de Karate Tradicional Uruguayo. señores. Dos minutos y contando para comenzar nuestra actividad. Ya los árbitros se están preparando, están en las gateras para arrancar esta actividad de corte internacional online. Bienvenidos a todos a disfrutar por la pantalla de Shidokan Kobayashi Karate Kobudo. Pronto comenzamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, arroba Karate Do Kobayashi. En Instagram, arroba Kobayashi-shidokan-oficial. Bienvenidos, bienvenidos, estamos online en este momento. Bienvenido Sensei Ratko Balcar. Bienvenido Sensei Horacio Fagioli. Bienvenido Sensei Mariano Melfi. Bienvenido Luis Olivera de Uruguay. Tenemos algún temita ahí con la cámara, pero lo vamos a solucionar en breve. Muy bien. Estamos en vivo transmitiendo por Facebook Live para toda América Latina y obviamente para el mundo. Nos están viendo también de, de Japón en este momento. Para también parte del equipo coordinador. Para el amigo Matías Giver, eh, Matías Giver el, el agradecimiento y eh, feliz cumpleaños. En este momento, ¿verdad? Eh, queremos agradecer a todas las escuelas que hicieron posible la realización de este evento. Y me gustaría darle la palabra al, al Caicho de la organización que tuvo la brillante idea de... Para comenzar este evento, este... por favor, profesor Melfi, la palabra es suya. Bueno, primeramente buenos días a todos, buenas noches a Matías desde Japón y feliz cumpleaños también hermano. Muchas gracias por la ayuda. Eh, agradecer a todos los que han participado, a todos los que han mandado sus videos, a todos los que los que de alguna manera eh, están aquí, al ser a todos los centros, a todas las escuelas. Que, que están participando por, por este impulso de querer mostrar el espíritu de Cate, no, no rendirse ante, ante las eh, vicisitudes que, que nos trae la vida y mantener vivo el espíritu y el espíritu de amistad entre las escuelas y entre los estilos que eso es lo que primero tiene que, que manifestarse. Eh, somos todos karatecas, somos todos hermanos de práctica, todos usamos el mismo gui, eh, más allá de, de que podamos tener, y lo más importante es eso, la amistad, la, la, y, y todo lo que sea avanzar y ayudarnos mutuamente. Así que, bueno, inmensamente agradecidos a todos los docentes y las que eh, nos y hablarse hablar sensei Krosa, eh, que está sin dormir, por haber editado estos videos, ¿eh? este, así que, bueno, te... gracias a todos ustedes. Bienvenidos y vamos adelante con esta primera y nueva experiencia de, de torneo virtual. Bien, gracias, profesor Melfi. Bueno, vamos a comenzar eh, con el tour, tal como estaba previsto, las primeras categorías, los más chiquitos que seguramente ya estén mirando hasta ahora la pantalla de Facebook, la pantalla de Kobayashi, Shidokan, Karate Do y Kobudo, en vivo con la expectativa sana de saber cómo les está yendo. Los más jóvenes de, de estas categorías, los que están haciendo sus primeras armas. Vamos a compartir ahora en pantalla los que están participando y son... Lautaro Lesis, Santino Aprato y Brunela González. Vamos a eh, remover aquí y vamos a compartir los videos correspondientes a estos chicos que hicieron su esfuerzo, que vencieron sus miedos y que nos están regalando un poquito de su tiempo. Así que vamos a ver, a ver si ustedes lo ven allí en pantalla. bien. Voy a ir escuchando los puntajes de los profesores para Santino Aprato por Red Interna. El juez uno, seis punto nueve. Juez dos. Siete punto cero. Juez 3, 6.9. Juez 4. Estamos esperando el puntaje del juez número 4. Estamos teniendo algunos problemitas con la conexión, pero ya lo vamos a solucionar, suele pasar. Estamos en un sábado especial, un sábado prácticamente frío acá en la ciudad de Montevideo. ¿Eh? Esto es lo que tiene la posibilidad de internet. Nos conectamos en cualquier parte del planeta. El juez. 4, puso 7. La normativa indica que se quita el puntaje menor y el puntaje mayor. Aquí hay coincidencia en dos puntajes. Tenemos 13.9. Santino a Prato, 13.9. Pasamos al siguiente competidor. Brunela González. <ríe> Pasamos entonces a los puntajes, mientras eh, desactivo obviamente el audio, porque la chica sigue gritando El mi oído, producto de que no corté el video. Pero bien, bien el profesor Valcar, el... 7.0. Desactivo obviamente el audio, porque la chica sigue gritando en mi oído, producto a... de que no corté el video. Pero bien, el profesor Balcar, 7.0. A ver los puntajes por acá, estoy viendo. Muy bien, profesor Olivera, 7.1. Profesor Fagioli, 7.1. A ver los puntajes por acá, estoy viendo. Profesor Melfi 7.0 Y acá van a ver una cosa que no es que tengo que configurarlo para el teclado a la coma Si no, la chica hace puntaje que es Superman Profesor Melfi 7.0 Y cosa. Se quita el puntaje más bajo teclado A la coma, si no, la chica hace puntaje que es Superman y el puntaje más alto 14.1 muy bien, como siempre Matías pendiente de lo que está pasando acá me está mandando dice no cometas el error de poner punto en la consideración ¿Sí? del puntaje. Como siempre, Matías, pendiente de lo pasando acá. Señores, nos queda Lautaro Lesis. ¿Sí? Señores, nos queda Lautaro Lesis. En la consideración del puntaje. Señores, nos queda Lautaro Lesis. ¿Sí? Muy bien, pasamos entonces al puntaje Escucho a los jueces Profesor Fagioli 6.9 6.9 Bien, pasamos entonces al puntaje El de los jueces. Profesor Ranco Balcar 6.9 Profesor Mariano Melfi 6.9 faltando el puntaje del profesor Luis Olivera si me lo reitera por favor por red interna 6.9 muy bien, muchas gracias profesor Olivera Sacamos el puntaje, bueno, parejo, estuvo pareja la cosa por aquí. Estuvo parejo por aquí. Puntaje 13.8, 13.8. Entonces tenemos podio. Primer lugar, 14.1, Brunela González. Y Pondoyo, de... Shotokan Ryu Iktu de Uruguay. Segundo puesto, Santino Aprato y Pondoyo de la Ciudad de La Paz y Shotokan Ryu del Instituto de Karate Tradicional Uruguayo. Tercer puesto, Lautaro Lesis de Shindokan Uruguay, Shitoriyu. Felicitaciones a los chicos que hicieron podio. Pasamos en unos minutos a la próxima categoría. La próxima categoría indica que será... La categoría 01M2, QB, 8 años masculino. Los convocados para allí son los chicos Facundo Piedrabuena de Uruguay y Tiago Velázquez de Uruguay. Vamos a ver, los chicos que están aquí. Vamos a ver aquí en la próxima categoría. Y también, perdón, los chicos son Facundo Piedrabuena, Lautaro Urbano, Tiago Velázquez y Zapata de Argentina. Tenemos un, el Río de la Plata, lo tenemos aquí. Vamos a, a ver primero. Aquí vamos a ver el filtrado de las categorías entre Argentina y Uruguay. Ahí tenemos a los competidores: Lautaro Urbano, Máximo Zapata, Facundo Piedrabuena y Tiago Velázquez. Repito: Lautaro Urbano, Máximo Zapata de Argentina, Facundo Piedrabuena y Tiago Velázquez, de Uruguay. Señores, comienzo de categoría para el joven Facundo Piedrabuena. Bien, vamos a ver los puntajes para las categorías, para el chico Facundo Piedrabuena, eh, escucho los puntajes Radco Valcar, el profesor Radco Valcar, 6.9. Muy bien, el profesor Horacio Fagioli. 7.0. El profesor Mariano Melfi. 6.8. El profesor. Ah, dije Radco sí, perfecto. Luis Olivera. Luis Olivera. 6.9. Y me está faltando. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Muy bien. Y el profesor Pablo Pérez me está diciendo que su kata es un 7.1. Vamos por el puntaje más alto afuera. Vamos por el puntaje más bajo afuera. Tenemos un total de 20.8. 20.8 para el chico. Facundo Piedrabuena. Vamos ahora para Lautaro Surbano. Lautaro Surbano de Argentina. Ok, escuchamos los puntajes de los profesores. Y ahí me dicen, Zurbano, Mariano Melfi, 7.0. Me dice, Oreasio Fagioli, 7.1. Me dice Radco Balcar, 7.0. Luis Olivera me dice 7. El profesor Pablo Pérez me dice 7.2. Muy bien. Como siempre, sacamos el puntaje más alto y sacamos el más bajo. Veintiuno punto uno, veintiuno punto uno. Es el turno ahora de. Muy bien. A ver si me están escuchando bien. Eso es importante. Muy bien, se escucha bien, me dicen. Correcto. Vamos ahora a Tiago Velázquez de Uruguay. Bien, empiezo a escuchar los puntajes entonces. Mientras hacemos algún ajuste aquí para que ustedes puedan tener mejor descripción en las pantallas. Shidokan Kobayashi, Karate Kobudo. Ahí va. Y vamos a los puntajes para Tiago Velázquez y dicen Horacio Fagioli dice que el Catá es 7.0 Velázquez, Mariano Melfi dice 7.1 Luis Olivera dice 7 puntos Radko Balcar dice 7 puntos y el profesor Pablo Pérez dice 6.9. Perdón, acá es 7,1. Discúlpenme. Ahora sí está mucho mejor. Se va el puntaje más alto. Ya no tenemos puntería. 7.1 y se va el puntaje más bajo. Y tenemos un total de 21. Veintiuno para el uruguayo Tiago Velázquez, y ahora es el turno, es el turno del chico Zapata de Argentina. Máximo Zapata. Ahora me dicen que se cortó el audio. Muy bien la gente. Está atenta la gente, está atenta. Eso es bueno. Quiere decir que nos están mirando. Repito entonces, señores, porque me parece que se perdieron el podio, que es la parte más linda para los papás. Cómo salió la categoría. Hasta ahora hemos disputado dos categorías. La última categoría fue la que disputamos con estos resultados, que fueron así, terceros puestos, Máximo Zapata de Argentina, Facundo Piedrabuena de Uruguay. Segundo puesto, Tiago Velázquez de Uruguay. Y primer lugar, y campeón de la categoría, Lautaro Zurbano de Argentina. Señores, entonces, una vez que repetimos el podio, pasamos entonces a la categoría femenina. Bien, vamos a ver, próxima categoría entonces, es el momento, lo vamos a hacer por orden alfabético, ¿eh? le toca a la chica Braco de la Asociación de Karate y Kobudo del Uruguay, haciendo su Gekisai Ichi, Gekisai Ni, perdón. Uy, perdónenme, pero se, se armó un relajo en el estudio. ¿eh? De, vamos a ver la pantalla. Vamos a compartir la pantalla de. Eh, aquí, la pantalla de los puntajes. Muy bien, para la chica Braco, con su Geki Daini. Les voy a agradecer a los, a los profesores. Que eh, se animen, ah, ahí va, perfecto, que me pongan el apellido de, de, del, del que están puntuando, porque como verán, ya tenemos un montón de puntajes. El profesor Mariano Melfi dice, Braco 7.0. Muy bien, el profesor Olivera dice que el cata de la chica es 6.9. Les pido a los profesores Fagioli, Balcar y Pérez, si me pueden reiterar, por favor, el puntaje correspondiente. 7.1 Pérez, muy bien. Acá la, la ventaja de que lo tengo al, al profesor Pérez, lo tengo acá al lado, haciendo un café también, y mirando por la pantalla de Shidokan. Kobayashi Karate Kobudo. El profesor Balcar, el profesor Fagioli me dice que es un 7.0. Y el profesor Balcar me dice que es un 7. Sacamos el más alto. Sacamos el más bajo. Y tenemos un total de 21 puntos. Perfecto, muy bien. Es el momento en. Entonces, compartir ahora a Centeno, perdón, a Montanari, Naila Montanari, Naila Montanari de Yel Mendoza Yotokanriu. Ahí se, se nos pifió. Se nos pifió. ¿Me pueden decir si llegaron a ver eh, el catá de Montanari o si lo repito, señores? Me lo dicen por interno. Es la ansiedad y el frío que hace acá también, ¿eh? Montanari repita, muy bien, muy bien. Empezamos entonces, vamos de nuevo. Repito por acá. sepan disculpar Entonces, correcto, entonces, escucho a los profesores que me van a estar diciendo los puntajes para la atleta Naila Montanari de Uruguay. Profesor Balcar Montanari, siete puntos. Profesor Melfi Montanari, 6.9. Profesor Olivera, Montanari, siete puntos. Profesor Fagioli, 6.9. Profesor Pérez, seis nueve. Y ya lo tengo a Matías desde Japón diciéndome, Crosa, por favor, apriete la coma, no apriete el punto. Bueno, mientras ustedes se ríen un poco, les alegro la mañana, hay un sábado esplendoroso de sol frío en Montevideo. Sacamos el puntaje más alto, sacamos el puntaje más bajo también y tenemos un puntaje de 20.8 para la Uruguaya Montanari. Pasamos entonces al próximo video, ahora sí. Isabela Centeno siempre atento, el profesor Melfi atento, me está diciendo no se escucha, muy bien, va entonces podio, el podio indica que tenemos primero, segundo y tercero, tercer puesto con 20.7 de Uruguay, Isabela Centeno, con 20.8 también de Uruguay, de la Shotokan Ryu, del Instituto de Karate Tradicional Uruguayo, Naila Montanari. Y la campeona de la categoría de la Asociación de Karate y Cobudo del Uruguay, Montserrat Braco. Bueno, yo no escucho los aplausos, pero me imagino que deben estar aplaudiendo cada uno en sus casas. ¿Sí? Señores, pasamos entonces a la próxima categoría. Recién hicimos... La 02 f 1 qb Y no saben cómo estamos trabajando acá. A papel y lápiz también. Pasamos a la categoría inmediatamente superior. Muy bien, esta ya estaba hecha. Vamos a despejar un poquito el podio y vamos a ver si hicimos esta, esta categoría. Sí, esta categoría la hicimos. Salió Melfi de la cámara, me están diciendo. Bueno, vamos a esperarlo al profesor Melfi otra vez. Mientras dejamos en pantalla... Vamos a buscar la próxima categoría, la 02F2. Esto parece hundido, señores. ¿eh? Raymond Former Studio. Vamos a esperar todavía. Ahí va. Les pido un poquito de tiempo nomás porque hacemos un control visual de las categorías que ya tenemos disputadas. Ahí ustedes están viendo nuestro logo, nuestro lindo logo. Mientras nosotros acá estamos a lápiz, papel, eh, mensajes. Eh, es fantástico esto, señores. Linda experiencia para vivirla, eh. ¿eh? Les cuento que nos pueden seguir por las redes sociales, eh, que mmm, ya las tienen allí. Ahora vamos a disfrutar la categoría 02, F2, QB 10 y 11 años, femenino. Repito, 02, F2, que tiene tres participantes, ¿sí? Y tenemos participantes de Argentina y de Uruguay. Señores, entonces los dejo, no los aburro más con mi relato. Y pasamos a la chica... Yasmin Bassenchats. Y vamos a empezar su cata. Ahora sí. Muy bien, entonces pasamos a ver los puntajes de los profesores que me están diciendo por interno, por línea interna, Qué es fantástico esto, ¿eh? La revolución de los torneos, señores. Y dice, Jazmín, dice el profesor Fagioli, 6.9%. Recuerden escribirnos en las redes sociales, pueden escribirnos también. Muy bien, Matías, muy bien, Sergio Nebratil, que nos están comentando por la pantalla de Kobayashi Shidokan te Karate cobudo. Sigo con la puntuación, esto no puede parar, Jazmín. El profesor Balcar dice 6.9. El profesor Olivera dice 6.9. ¿Dónde estás, Olivera? Acá estás, 6.9. Muy bien, el profesor Mariano Melfi nos dijo 6.9. El profesor Pablo Pérez nos dijo que es un 6.8. Sacamos el puntaje más bajo, sacamos el puntaje más alto, bastante promedio el puntaje, y tenemos... 20.7, 20.7, volvemos ahora y vamos a compartir el próximo cata de Kyudokan Gigate que abre su camino en el tatami del torneo internacional, atención los amigos de Kyudokan Gigate, con ustedes Jade Fontes. ¡Miradidad! Si los árbitros precisan alguna repetición, tuvimos un temita técnico ahí donde el coordinador del evento se quiso apurar un poco de más y casi mete dos catás. Pero si quedó claro, eh, los escucho por red interna y ustedes me dicen qué es lo que hago. De nuevo, por favor. Muy bien. Va pelota entonces. Adelante, Kido gírate. Mirar y darme. Muy bien, vamos a los puntajes entonces, para Jade Fontes, el profesor Fagioli dice 7.1, el profesor Luis Olivera dice 7.1, el profesor Mariano Melfi, 7.0, El profesor Radko Balcar, 7.1. Y el profesor Pérez dice 7.2. Sacamos el alto. Sacamos el bajo. Señores, 21.3 para la chica Fontes de Kudokan Gigaté. Y vamos ahora al remate de la categoría con la chica Ariana Galarza. bien, puntajes para la chica Adriana Galarza de Kudokan Gigate escucho a los árbitros los leo decisión difícil muy bien, empezaron a caer los mensajes Galarza 6.9 dice el profesor Mariano Melfi el profesor Radco Balcar dice Ariana 7.0. Bien, el profesor Luis Olivera dice Galarza 6.9. El profesor Fagioli dice 7.0. Y el profesor Pérez dice 7.1, se va el puntaje alto y se va el puntaje bajo señores tenemos podio entonces por la pantalla de Kobayashi Shidokan, Karate Do y Kobudo, el podio dice que tenemos A la competidora con 20.7. 20.7. La competidora, a ver quién sabe, ¿quieren saber quién salió? Yo también se los quiero decir. Se los quiero decir. Yasmin Bassenchach de Argentina, tercer puesto, 20.7. Ariana Galarza se alzó con 20.9 con el segundo puesto y la campeona de la categoría y compañera de dojo. Jade Fontes. Felicitaciones a las muchachas. Muy bien, muy bien. Perfecto, señores. Hacemos un pequeño receso, pero pequeño receso. ¿eh? Dos minutos de hidratación, ¿eh? de estación de hidratación y nos eh, volvemos a conectar por la pantalla de... Shidokan Kobayashi, ¿sí? Nos vemos enseguida. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, por Facebook, arroba Karate do Kobayashi, en Instagram, arroba Kobayashi Shidokan Oficial, ¿sí? Y dejen su mensaje, su mensaje de aliento, su comentario. Lo estamos escuchando, lo estamos viendo, transmitiendo en vivo para el mundo por Facebook. Ya volvemos. Bueno, muy bien, me están consultando. Buenas tardes, buenos días, buenos días. Seguimos aquí por la transmisión. Eh, vamos a, eh, a ubicar a los profesores ahí. Perfecto, están los profesores que están participando de la actividad. Ok, algunos ponen su cámara de video, otros ponen su avatar, porque también saben que tenemos profesores que son músicos, eso es bueno, es buena cosa, ¿Eh? el profesor Luis Olivera es músico, ¿eh? también el profesor Balcar también es músico, ¿eh? así que bueno, seguramente capaz que si logramos terminar el torneo nos regalan alguna alguna música eh, alusiva. Señores, voy a recordarle lo, lo, las categorías disputadas hasta el momento, ¿sí? Porque ya me están llamando algunos papás y me están preguntando, ¿y ¿cómo salió esto? ¿Cómo salió lo otro? Bueno, les voy a contar que la categoría de QB de 7-8 años mixto, ¿eh? el ganador fue, o la ganadora, perdónenme, la ganadora, fue Brunela González con 14.1, seguido ahí en el disco, por Santino Aprato con 13.9 y el tercer puesto por Lautaro Lesís, los tres de Uruguay. Bien, después tuvimos la categoría 01 M2 QV de 8 años. Y ahí los ganadores fueron. Dos terceros puestos: Máximo Zapata de Argentina y Facundo Piedrabuena de Uruguay. Y después tuvimos a Tiago Velázquez, el uruguayo Velázquez con 21 puntos. Y ahí, en el disco, eh, con una décima, Lautaro Urbano. Se quedó con el clásico de Río de la Plata. Muy bien. También disputamos la categoría 02 F1 QB femenino. Y ahí tuvimos a las chicas que inauguraron el tatami de el tatami virtual del torneo internacional online de Karate y Kobudo, Kobayashi Shidokan Karate Dogan, Kobudo. Y ahí decimos 20.7, Isabela Centeno de Uruguay. 20.8 Naila Montanari de Uruguay y ganadora de la categoría Montserrat Braco con su Geki Daini. Y también tuvimos la disputa de la otra categoría que era la 02 F2 QB de 10 y 11 años. Ustedes entenderán que capaz que las categorías son complejas para entender, pero esto tiene muchos filtrados, por edad, por grado, porque queremos que sea una fiesta. En definitiva, se trata de que los chicos recobren esa alegría de volver a los goyos, siempre, con el cuidado de siempre, ¿eh? con el uso del tapabocas, con el uso de la mascarilla, con la distancia social correspondiente, en, estos, en estas épocas de pandemia, tratando de ser responsables, y nosotros tratando de inculcar con nuestro arte, disciplina, orden, respeto y fundamentalmente hábitos saludables, señores, hábitos saludables. Tercer puesto, digo, bueno, entonces estoy acá, tercer puesto, 20.7, Jazmín Basinchach, de Argentina, con 20.9, Ariana Galarza, de Quidocán, Gigate Uruguay, y la ganadora de la categoría Jade Fontes de Uruguay. Bueno, como ya me dijeron que han visto los podios de las categorías disputadas, vamos a pasar ahora a una nueva categoría, la categoría es la 012M1QV, masculino, y ahí tenemos a Uruguay y Argentina, dos uruguayos y un argentino. Vamos a ver ahora, en el estudio de Streamyard, y vamos a ver, los atletas son Valentín García, Matías Olivera y Octavo Pelliza. Los chicos piden tatami, los árbitros están preparados, y allá vamos. Bien, Bien, señores, acá los escucho, árbitros para el joven Valentín García. A ver cómo estuvo, dice el profesor Melfi. Valentín García, 7.0. Dice el profesor Fagioli, 7.0. Dice Luis Olivera, 6.9. Dice Radco Balcar, 7. Y el profesor Pérez dice 6-8. Sacamos el más alto, sacamos el más bajo. Hay cierta expectativa, ¿verdad? Quedó gigante por allá y el joven Valentín García se alzó con un 20.9. Ahora es tiempo de... Es tiempo de... El chico Octavio Pelliza de Argentina... rapidito el hombre cortito pero contundente vamos a ver los puntajes Octavio Pelliza a ver Escucho a los árbitros y me dicen, Pelliza. Mariano Melfi, 6.8. ocho. Agioli, 6.9. Franco Balcar, seis Luis Olivera, 6.9. El profesor Pablo Pérez, 6.8. Sacamos el más bajo. Sacamos el más alto. Y se nos complicó la planilla. Suele pasar, ¿eh? A ver, a ver, a ver qué nos pasó por acá. Bueno, vamos entonces a la vieja y querida usanza. Vamos a utilizar 6.9. Si se nos complica la automatización, hay que utilizar el ingenio, señores. 6.8 más 6.9 más 6.9 y tenemos un total de, acá está faltando algo, 6.8, 6.9 por 2. Bueno, hay veces que no se puede ser hombre orquesta, ¿eh? así que bueno, la gente nos está mirando, se ríe un poco... Dicen, mirá las locuras que dice este muchacho, pero bueno. 6869 más 68, ¿verdad? Más 68. Y ahí tenemos el puntaje: 20.6. Muy bien, muy bien. Vamos a registrarlo por aquí, como corresponde, en la planilla oficial del evento: 20.6. Muy bien. Eh, pasamos entonces ahora. Al próximo competidor, el próximo competidor también viene de Uruguay, Matías Olivera de Doyo de La Paz, Canelones. A ver todos los canarios cómo están, aparece el representante pacense. AYE! Estaba muteado, se dan cuenta, 7.1 Voy Bien, 7.1 7.1, 7.0 Dice el profesor Melfi No me la complica con las comas, que bien El profesor Olivera 6.8 6.8 6.8, muy bien El profesor Balcar Dice que es 7 7 Y el profesor Pablo Pérez Me está diciendo 7.1 y acá metí la pata o metí una coma porque acá me tiene que filtrar y no me puede dar nunca 35. Así que vamos a sacar. Ah, claro, porque no saqué ni el alto ni el bajo. Crosa, ay, crosita. Sacamos el más alto y sacamos el más bajo y tenemos un puntaje de 21.1. Señores, tenemos podio. ¿Eh? Con ter el tercer puesto para Argentina, Octavio Pelliza de Shidokan Kobayashi, Octavio Pelliza, segundo puesto para el joven Valentín García de Kyodokan Gigaté, y primer puesto con 21.1, Matías Olivera. Matías Olivera, muy bien, damos por finalizada esa categoría, pasamos entonces a la otra categoría que es la 02M2. De 10 años. Opa, categoría movida esta, señores, ¿eh? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No, acá no, Pelliz acaba de con... Perdón, lo dejé filtrado mal. Pero Croza, cosa, La gente se divierte conmigo, ¿eh? Pero bueno, acá está. Muy bien. Eh, señores, pueden seguir comentando por las redes sociales... Pueden estar comentando acá en vivo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí, ¿eh? Siempre se las reitero, arroba Karate Do Y en Instagram, arroba Karate, arroba Kobayashi, guión bajo Shidokan, guión bajo oficial. Muy bien, pasamos entonces a la transmisión ahora. Seguimos con... Muy bien, ya nos acompañó. Vamos a sacarlo al amigo Olivera. Y vamos a poner ahora la próxima categoría de competencia, 02M2QV10 años masculino. Y a ver si tenemos a los mismos representantes. Veo Calderón, puede ser. A ver si tengo un Calderón. Porque me parece que si es así, tenemos el primer representante chileno. Sí, señor, es así como les digo. Y la asociación de Goyo Ryu, de Chile, pide Tatami con el primer exponente, señores. Adelante. Seifa. Muy bien, pasamos entonces a ver el puntaje del joven chileno, el joven exponente chileno, Branco Calderón, y los escucho, los leo, y dice Fagioli que es un 6.9, y dice... Calderón 7.0, Mariano Melfi dice. ¿Y qué leo por ahí? Siguen cayendo. Branco, dice Balcar 7 puntos. ¿Qué dice el profesor Olivera? Se nos desconectó, no se nos desconectó, tiene problema de conexión. El profesor Pérez dice que es un 6-9. Está faltando el puntaje del profesor Olivera. ¿Lo tenemos por ahí o no lo tenemos por ahí? Se está haciendo desear. Ahí va, apareció 6-9, 6, -9, 6 -9, Ahí apareció 6-9, recién lo veo, recién lo veo. Muy bien. Recién lo veo y acá el puntaje no aparece, así que vamos a sacar eh, de mente el puntaje más bajo, el puntaje más alto tenemos acá, y la gente puede verlo, porque además lo puede ver, puede ver que es un 6,9 por 2, y le sumamos un 7, y tenemos el puntaje del chico de Chile, puntaje final 20,8, muy bien. Pasamos entonces ahora a sumar al otro competidor que dice así, Caliba, Caliba o Caliba, vaya uno a saber, es de Argentina. Aparecieron los amigos de Renyukan Argentina, ¿eh? Muy bien, pasamos entonces. Vamos a ver los puntajes, a ver si nos ayuda la tecnología ahora, ¿eh? Francisco cáliba eh, Mariano Melfi, me dice que es un 6.9. El profesor Fagioli me dice que es un 6.8. El profesor Balcar me dice que es un 6.8. Y el profesor Olivera me dice que es un 6-8. El profesor Pérez me dice que es un 6-8. Puntaje parejo. Claro, lo que pasa es que Crosa que hizo otra vez, puso 6-8, 6-9. Como era con la coma y ahí se nos complicó el estofado. Vamos a reiterar, 6-9 puso el profesor Melfi y ahí está. 6-8 puso el profesor Fagioli. 6.8 puso el profesor Olivera, 6.8 puso el profesor Balcar, y sacamos, y 6.8 puso el profesor Pérez, y ahí parece un poco más razonable, señores. Sacamos un 6.8, sacamos un 6.9, y tenemos el puntaje que es 20.4, 20.4 para el participante Francisco cáliba de Rensucan Argentina. Ahora vamos a compartir el próximo competidor que es de Uruguay y se llama Mauro Dañino. Muy bien, señores. Se escuchan los puntajes para el joven Mauro Danino de Uruguay. Y acá me dice el profesor Fagioli, me dice que Mauro es un 7. Me dice Melfi que es un 7-1. Me dice Olivera que es un 7 Me dice Valcar que es un 7. Y me dice Pérez que es un 7-1. Sacamos el puntaje más alto. Sacamos el puntaje más bajo. Bastante promedio este chico, ¿eh? Bastante parejito. Y tenemos un 21.1. 21.1. Vamos entonces ahora a buscar al próximo competidor que se llama Tomás Feldman y nos viene de Rinchucán, Argentina. Perfecto, entonces, muy bien. Vamos a ver, Tomás Feldman. A ver, no se me queden, eh, los que están ahí del otro lado de la pantalla. Dice Carlos Pallero, excelente transmisión con la familia mirando el gran torneo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Pallero. Néstor Velázquez dice, excelente el torneo, felicitaciones a los organizadores. Se agradecen los conceptos, se hizo entre todos. Muy bien, eso es buena cosa. Vamos a, con Tomás, el profesor Fagioli me dice... En este momento me dice que es un 7-1, ¿eh? me dice el profesor Melfi que es un 6-9, me dice el profesor Valcar que es un 6-9, me dice el profesor Olivera, que es un 7, y el profesor Pérez me dice que es un 6-9. Sacamos puntaje más alto, sacamos el puntaje más bajo, y lo menciono al revés, pero no importa, es un 20,8, 20,8 para el chico Feldman de eh, la hermana localidad de Renshukan, la escuela hermana de Renshukan. Muy bien, pasamos ahora al uruguayo de Shell Mendoyo y la Yotokan Ryu del Instituto Karate Tradicional Uruguayo. Yan Francia y de tatami. Pos. Que ya el Muy bien, señoras y señores, tenemos al competidor uruguayo y a Francia y empiezan los puntajes a caer, empieza el celular a decirme que Fagioli dice 6.9. Se nos corta un poquito internet, no, no se nos corta nada, seguimos para adelante, a ver, acá empezaron a caer, Francia 6.9 dice Melfi. Francia 6.9, muy bien, y me dice efectivamente que se corta, muy bien. Señores, recuerden mandar saludos, ¿eh? oh, mire qué bien, Enrique, acá dice, Victoria Sánchez, aclaro que la competidora Jamín Bacillo de tercer puesto en la categoría de anterior no pertenece a Renyucan, ah, discúlpeme, Victoria Sánchez, sepa disculpar, es un error de edición y ya hago la, el descargo correspondiente online como corresponde. Bien, y el profesor Enrique Alberto Villar, dice, Fernández y Caliba no son de la Rey sino de Estudocán, de y la Costa. Le pido mil disculpas, profesor Villarreal. Eh, no, nos, nos llegó la información, estamos en Uruguay, nos llegó la información un poquito eh, mal. Le pedimos la disculpa del caso, espero que las pueda aceptar. Y será un gusto eh, poder encontrarnos en algún momento para, para subsanar el error en el futuro oficial cuando hagamos la publicación de los resultados. Hecha la aclaración correspondiente, seguimos con los puntajes de los chicos, Luis Olivera me dice que es 6.9, me gusta, ¿eh? se está poniendo lindo esto, porque más allá de la competencia aparecen los corazoncitos, es interesante, está bueno, todos tenemos nuestro corazoncito, nuestra escuela, está muy bien, está muy bien, tiene que ser así, está bien, entonces una competencia leal, pero bueno... Eh eh, empiezan los técnicos y me parece correcto decir, oh, mire que esto no es así, mire que es alumno mío, no es alumno mío, es allá, pero bueno, lo tratamos de solucionar de la mejor manera, con la buena onda de siempre y tratando de entender que esto es una actividad para los chicos, ¿eh? que tengan una actividad eh, saludable, que tengan su cabecita ocupada, que puedan seguir practicando lo que más nos gusta. Y para mí, el, el profesor Pérez me dice que ya en Francia, ya en Francia, sí, ya en Francia es un... 6, 9, 6, 9, muy bien, sacamos el puntaje más alto, 6, 9, sacamos el puntaje más bajo, 6, 8, y nos dice que tiene un puntaje de 20.7, muy bien, pasamos entonces, bueno, lo bueno que nos están viendo, ¿eh? es interesante, Victoria, muchísimas gracias, Enrique Villarreal, un gusto, le agradezco la respuesta, Esto, qué lindo es verse que el trabajo ¿eh? está haciendo con cierto retorno con feedback, le agradezco mucho la, la deferencia y la comprensión del caso. Y a la profesora Sánchez, muy amable, pertenece a la escuela Kyudokan Fatore doyo de Argentina. Ah, muy bien, muchas gracias. También tenemos eh, en mayores, ustedes lo van a ver, tenemos un, un alumno de Pedro Fatore que va a estar compitiendo en las categorías de grandes. Muchísimas gracias a todos por eh, hacer que esta transmisión, saber que estamos del otro lado de, de, de, del internet y que alguien nos ve, porque si no, todo esfuerzo, ¿Qué hacemos? Señores, cierra la categoría el joven Saavedra de Chile, de Chile, de la, de la cordillera. Vamos para ahí. Muy bien, pasamos entonces a la puntuación y los escucho, señores árbitros. Saavedra, 6'8", dice el profesor Melfi. El profesor Fagioli dice 6'9". Muy bien, el profesor eh, Olivera dice 6-8, el profesor balcar dice 6-9, y el profesor Pérez dice 6-8. Muy bien, sacamos el puntaje más bajo, y sacamos el más alto, que fue un promedio, y ya algo me está diciendo que estoy teniendo problemas y lo voy a tener que sumar a mano. Así que bueno, me van a tener que tener paciencia. Tenemos 2 de 6,8 y 1 de 6,9. 6,8 por 2 más 1 de 6,9. Estas cosas pasan. Tenemos un 20.5. Señores, tenemos... A ver, si la memoria no me falla. Tenemos tercer puesto. Con 20.7. Tercer punto, tercer puesto con 20.7, sí, correcto. No, tenemos... Sí, está bien. Dos punto, dos, está bien. Tenemos un 20.7, que es un cuarto puesto. No, perdón. Tenemos dos terceros, entonces. 27, Jean Francia. 25, Eliezer Saavedra. Empate en el segundo puesto. 28, 28. Chileno y argentino. Y el joven uruguayo, Mauro Danino, se alzó con el triunfo. Señores... Pasamos a la próxima categoría por la pantalla de Kobayashi Kan Karate y Kobudo. La próxima pantalla dice que vamos a ir a... Y ahí se nos quedó el amigo. Muy bien, vamos a ver qué pasa por estos lados. Vamos a la próxima competencia. La próxima competencia dice que es... La categoría QV, 11 años masculino. QV, 11 años masculino. Empiezan a crecer los chiquitos, ¿eh? QV, 11 años masculino. QV, 11 años masculino. Y esto es una ayuda mental que uno se hace porque, ¿saben qué pasa? Yo, mientras estoy hablando con ustedes, para, para el vivo de Facebook, estoy arreglando las planillas también. Entonces, señores, empieza el chico aragonés de Kyudokan Gigate y los árbitros dicen presente. 干什么屁 Excelente la acotación, que dice que no hay audio, muy bien. La, la asistencia al relator es fundamental en esto, ¿eh? Señores, a ver, seguimos con los puntajes, a ver. Eh, se corta el video, puede ser por la red, ¿eh? están utilizando mucha red, capaz que se nos consumen los recursos. Estoy escuchando el puntaje del profesor Pablo Pérez para Román de Campo. 6-9, me dice. Me dice y transcribo. Y me está faltando el puntaje de Mariano Melfi, profesor Melfi, que ¿dónde anda? Acá dice Román 7-1, 7-1, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. 7-1, 7-1, perfecto. Y me está faltando el puntaje de Luis Olivera, que dice que es 7, que este catá es un 7. Muy bien, sacamos el 6-9 y sacamos algún 7-1 y decimos que tenemos un 21,1. 21,1, muy bien, pasamos entonces al próximo competidor, que se llama eh, Nicolás Nieto, ¿eh? Nicolás Nieto, puede ser, puede ser, a ver si no tengo mala memoria, sí, Nicolás Nieto. Muy bien, nos vamos a la plantilla de puntaje. Ya estamos un poquito más prácticos, ya la mañana está más templada. Muy bien, Nieto, dice el profesor Melfi, que es un 7.1. Perdón. Acabo de poner el puntaje que me pasaron, pero ¿saben dónde? En el grupo interno de WhatsApp que Fagioli dice que es un 7-1. Muy bien. Se ve que voluntarioso el pasense, o el paseño, algunos dirían, 7.1. Le puso garra, lo ven en la puntuación. ¿Qué dice el profesor Balcar? El profesor Balcar dice 7.1. 7.1. ¿Y qué dice el profesor Pérez? 7 puntos. Señores, se va el más bajo, se va el más alto... Y me parece que este chico hoy está liderando la tabla con 21-3. A ver qué pasa, qué pasa con el próximo competidor, con el próximo atleta. Vamos a ver quién define la categoría y es Nehuén Rodríguez. Y acá les pido disculpas porque como teníamos mal el tema del, eh, del logo y de la escuela, ¿eh? Eh, vamos a obviar el tema del logo, no lo puedo sacar por motivos obvios, porque ya están editados esos videos, pero haciendo las correcciones que nos pedía el profesor Villarreal y la profesora Sánchez. A ver, ahora nos escuchamos fuerte y claro. El chico Newen Rodríguez. Estoy mirando Rodríguez. Dice Melfi que es un 7-0. Así me gusta. ¿eh? No la dejan ni picar los árbitros del torneo. Horacio Fagioli dice que es un 7-0. Eh, Luis Olivera. Eh, estamos esperando el que de... Dice también que es 7. Muy bien. Eh, Red Comelcar dice que es 7. ¿Y qué me dice el profesor Pérez? 6-9, el profesor Pérez me dice 6-9, tenemos el puntaje más bajo que se va y el puntaje más alto que se va y tenemos que dio 21, señores, tenemos nuevamente podio, ¿sí? Tenemos, vamos a tener como característico dos terceros puestos, ¿sí? Nehuen Rodríguez de Argentina y Santiago Aragones de Uruguay, terceros puestos, tenemos el segundo puesto, con Román de Campo, de Ipondoyo, de La Paz. Y el primer puesto lo tenemos con Nicolás Nieto, campeón de la categoría Ipondoyo, en Ryu, Uruguay. Señores, hacemos un pequeño receso para hidratar las gargantas y volvemos en unos minutos por la pantalla de Kobayashi, Kan Karate Do y Kobudo.